especial para nuestra comunidad alejandrina. Le enviamos también un saludo muy especial a todos los generales, coroneles del ejército y la policía que nos han estado acompañando en todo este proceso para que nuestros municipios en el oriente no llegue el COVID-19. Conocemos que en el oriente ya hay casos, pero en Alejandría no va a llegar, vamos a romper esa cadena y esto se va a evitar con la ayuda de los bomberos, que han sido personas fundamentales, con la policía y con el ejército, con todo el personal de la salud y efectivamente con nuestra institucionalidad, nuestra administración municipal. Eh, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Y por acatar a todas las medidas preventivas que hemos tenido en nuestro municipio. Esperamos que sigan en casa. Un abrazo y que Dios me los bendiga. Por tu salud, por la comunidad, quédate en casa.